La tarde, ¿qué pasa? La noche, amenaza Hoy cambio el café Por besos en el vientre caímos la ropa por el suelo en tus ojos no me encuentro hay tantas cosas que el olvido es caímos tan fuerte Hoy vivo a destiempo Porque te olvido Porque te espero Hay tantas cosas que Guardo en mi piel Caímos Tan fuerte. No entiendo de suerte cuando las canciones ya no bastan cuando el vacío es el que aplasta caí Julieta Garrido y César Altamirano. Tamirano.